Gracias a Héctor Tello tiempo de invitar a esta edición de Sport Center a Héctor Huerta. Ya nos acompaña Héctor, bienvenido. Buenas noches para platicar de lo que se viene en estos duelos de vuelta y sobre todo quiero conocer tus favoritos para avanzar a semifinales. Buenas noches, Héctor, y vamos a arrancar rápidamente con América y Pumas después del 0-0 en la ida. ¿Quién avanza a semifinales y por qué? Híjole, pues te diría que el corazón me dice que el Atlas puede pasar. Espérame, espérame, Que el Atlas tiene no todas Atlas. las condiciones, tiene. Vamos bueno. con el América pues va, Pumas. Ah, vamos primero al América, pues. Sí, sí, ah, está okay. ahora el corazón ya te está ganando. Ya sabes cómo andamos de ansiosos los rojinegros ahorita, ¿no? Ah, claro, claro. Bueno, bueno, América, primero América que, que arranca esta... Esta vuelta de, de, la, de los cuartos de final. El América tiene la ventaja de, de la tabla de posiciones. Tiene la ventaja de que es un equipo que sí tiene gol. O sea, sí, sí genera oportunidades de gol. Y tiene no tiene el gran goleador que otras veces ha tenido, pero sí tiene gol. Sí. Es un equipo que ataca bien también por las bandas. Que, que quizá le falte un extremo derecho que haya sido regular en el torneo. Ahí han probado... A Córdoba no ha probado Roger Martínez. Primero empezó Leo Suárez, luego Renato Ibarra un partido y se lesionó. En fin, el América ha probado mucho por eso. Hasta la Jun en el último partido andaba por esa pradera. El lado izquierdo, ya sabes que Ochava Reyes o Mauro Laines, también Roger Martínez, también Córdoba. O sea, no han tenido la regularidad. Y en el eje del ataque, pues también igual Roger, Viñas, ahora Henry Martín, en fin. Eh, yo creo que el América lo que sí tiene que cambiar es la actitud mucho claro. de la primera que tuvo contra Pumas. Eso sí... Creo que es deplorable la manera en que plantearon el partido a no perder, teniendo un equipo que es mejor, eh, por 14 puntos, mejor que Pumas, le ganó 10 lugares primero contra el 11. Entonces, el América tiene que mostrar ahora cuál es el América de, de Solari, cuál es el América que pretende ser campeón en este torneo. Hasta ahora no lo ha mostrado que tenga esa posibilidad, que lo pudiéramos poner todos como el favorito para ser campeón. Pero lo pones para avanzar, ¿verdad? Al América en esta serie. Sí, yo creo que sí, Michel, Sí, lo tengo como candidato a avanzar a la Perfecto. siguiente ronda, sí. Ahora sí. Pero no quiero el corazón de por medio, Héctor Atlas, Muerta, no, porque hasta la sonrisa. <risas> ya me dijo, pon Atlas. Ahora nada más dime por qué el la Atlas de. le va a ganar a Rayados. No, mira, yo quisiera que le ganara, de verdad. Te digo una cosa, la afición del Atlas tiene 96 torneos, que no eh. es campeón, 70 años consecutivos... Eh, desde que se inventaron las liguillas hace 50 años, el Atlas solamente ha jugado una final, la del 99 con la Volpe Hay una ilusión muy grande de la afición, yo los entiendo, yo comparto esa ilusión de ellos Pero también hay que ser realistas, el Monterrey es un equipo que tiene, tiene más talento en su plantel Más profundidad en su plantel, tiene más soluciones en la banca de las que tiene el Atlas pero el Atlas tiene grupo, tiene, tiene una forma de juego muy definida, se defiende muy bien, tiene un gran arquero, tiene una defensa muy sólida, dos laterales que van muy bien al ataque, tres centrales que defienden muy bien, tres volantes que trabajan mucho en la recuperación de la pelota y Julio Furch y Julio, Julián Quiñones que adelante te pueden dar la posibilidad de gol. Yo claro. creo que hoy el Atlas... Tiene también además otra mentalidad, ya no es el equipo que, que uno veía derrotado al salir al campo, no este equipo ya, ya sale agrandado tratando de encontrar el resultado, lo trabaja los partidos. Diego Coca ha, ha inculcado bien a sus jugadores un espíritu de de competencia contra cualquier rival. Eh, lo dijo Aguirre, le cuesta mucho trabajo a los rivales meterle goles. no Yo creo que el Atlas sí. tiene posibilidades... Pero, híjole, aunque me, aunque me duele el corazón, sí daría como favorito a Monterrey. Ah, ya me la cambiaste. Yo creí que te ibas a ir con el sí. Atlas. Tus argumentos ah. habían sido sólidos, pero muy bien, vamos a ah. poner entonces a rayados. No. Y mientras eh, eh, pongo sí. yo a rayados, a ver, dime, ¿León o Puebla? ¿Te vas con Larcamón y esta nueva corriente que se está gestando del técnico de Puebla? Sí, para mí, Ariel Holland es todo una incógnita todavía. No ha llenado para mí el vacío que dejó Nacho Ambris. ¿Sí? Sigue siendo como técnico, me deja muchas dudas. Pero el Arcamón es un tipo que está intensamente viviendo cada partido, que tiene contagiado al grupo de un espíritu guerrero, de pelear en todos los sectores del campo, de no darse por vencido, de que a pesar de que le desarmaron el equipo en este torneo, lo volvió a levantar. Claro. Arrancó muy tarde el torneo, hasta la fecha 7 ganó. Y luego ya cuando se repuso el equipo al final del torneo, se ha vuelto igual de competitivo que el torneo pasado. El Puebla me encantaría que diera la gran campanada, pero yo creo que León tiene un plantel también muy poderoso como para ganarle al Puebla. Daría favorito a León. Me la volviste a cambiar. Entonces vamos con el América, con Rayados, bueno, es, es que con León. Al final todo pasa por la calidad. <risa> me cambió todo Héctor Huerta. Y a ver, sí. Tigres, después de ese gol de Guiñac, se metió a la pelea frente a Santos. ¿Será suficiente o vas con el equipo de Almada? Pero vuelvo, vuelvo a hablar bien del, del no favorito, para okay. que te esa, ahí con la finta. El, el Santos es un equipo para mí muy bien trabajado, con un gran técnico como Almada, que tiene también convencido al grupo de cómo hay que jugar, es un equipo muy intenso. Tú lo ves Almada en la banca, cómo grita, cómo pelea con los árbitros, cómo discute todas las decisiones, cómo a los jugadores los tiene... Eh, activos, eh, los tiene concentrados en el partido tiene gol el equipo tiene a Lalo Aguirre que es un el modo Aguirre que está haciendo ahí muy peligroso en el área eh, tiene a Ayrton, a Ayrton Preciado que mejoró mucho tienen tiene, tiene plantel para ganarle al, la, al equipo de Tigres otra vez pero Tigres tiene a Guiñac tiene también al, al campeón goleador el Diente López tiene al Piojo Herrera en la banca con mucha experiencia tiene a Nahuel pero bueno, en la contra también tiene a Salcedo, ¿no? Entonces, eh, sí hay una cuestión ahí muy complicada. Claro, porque Salcedo ahí está y provoca los goles del rival normalmente, ¿no? Yo creo que el equipo de Tigres va a ganar apretado 1-0 quizá para pasar por posición en la tabla. No porque le haya ganado el global a, a Santos. Bien, me había comido todas tus fintas hasta que la anunciaste. Para Héctor Huerta avanzarán Tigres, sí, bueno. León, América... Y aunque le dolió en el fondo de su corazón, dice que lo rayado. De Monterrey, aunque me duele el corazón. Bien. Gracias, Ahora, Héctor quisiera Huerta. No voy equivocarme en ese de Monterrey, ¿eh? Para que pase el atlas. <ríe>